hoy Voy a emprender, he decidido dejar de hacer streams. Ya terminé mi carrera de ingeniería en sistemas, así que voy a abrir mi propio ciber. Eh, espero me apoyen con esta nueva y nuevo trabajo. Pues son bienvenidos. Estoy empezando, así que lo más probable es que no tenga ninguna PC. Soy nuevo, soy nuevo emprendiendo. Así que espero, espero les Les agrade. Les guste este rollo. Porque pues sí, quiero abrir mi propio Mi propio ciber. un café ¿eh? donde llora, mire. Oh, qué buena canción, si sí, es cierto. Entonces, bienvenidos, gente. Bienvenidos todos ustedes. Hoy vamos a estar eh, abriendo nuestro cibercafé. O sea, sí voy a hacer stream, pero si sí, escuchan ahí gente que está hablando y que me piden. Síganme minutos, por favor, pasen a mi Facebook. Este, pues eh, entonces, pues ya saben, ¿no? Voy a estar en el cibercafé. ¿Cuánto a la hora? ¿La hora de qué? Ah, de, del ciber, claro, del ciber, perdón, es que tenía otro trabajo antes. <ríe> No les voy a hackear el WhatsApp de su pareja, gente, por favor. No estudié tres años en ingeniería en sistemas para hackear WhatsApp. <risa> ok, gente, vamos a empezar ahora sí con Internet Café. Vamos a abrir, o sea, ya saben que acabo de terminar mi carrera de ingeniero en sistemas. Y es momento de que abra mi cibercafé porque estoy emprendiendo. Muchas gracias a todos. Internet Café Simulator. Introduzcan nombre hombre. Ah, claro, claro, claro. Sí... Fibrelac si brr, la ca, la Cave Zone. ¿Qué tal? ¿Les gusta KB para hacerlo más cortito? La Cave Zone. A mí me agrada. Familia o estadísticas de personajes son. Puede ser uh, reorganizar la configuración del juego, saboteador. No sé qué es eso, pero vamos a empezar ahora sí. Presiona E para dormir. Ok, tengo tengo energía, tengo hambre y tengo sueño también, ¿no? Y por qué no tengo agua? ¿No tomo agua yo? Para interactuar con tu esposa. Hola. No mames, perdón Perdón, perdón No, no le quería pegar No mames, di clic. Este, ah, este eh, eh, ¿por qué no hay comida en el refri? Tienes nombre, tienes cara de Tienes cara de Carmen No mames, Carmen, ¿qué has estado haciendo? O oh, este es mío, Carmen Vivimos en Latinoamérica, el, la violencia intrafamiliar es normal y Ahorita les voy a mostrar por qué estoy en Latinoamérica Chequen esto ya me voy, esposa mía. Voy a trabajar a conseguir el pan de cada día. Porque es lo que un hombre hace. También otras cosas, ¿no? Pero... no llevo ni dos minutos en el juego y ya le pegué a mi esposa. ¡New record! <risa> es que, güey, le di clic por error. Estaba, estaba cambiando algo del PC face, güey. Estaba moviéndola aquí, güey. Entonces vengo a darle click a la aplicación, al juego y da un golpe. Es una, es una, refer es una referencia, güey. Squid, Squid, Squid, squid, squid. A amigo, Squid Game, squid, squid. amigo Squid. No mames, tiene una bomba. 100. ¡Ah, la madre, la madre, la madre! ¡Vámonos al café, vámonos al café, vámonos al café! ¡Vamos a ver el nombre, loco! ¡Vamos a tomarle foto! ¡Siempre la cabezón. Hambre. ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Vamos abriendo! Trabajo, dulce trabajo. Ah, huele a emprendimiento, a independización. Oh, también huele a. Mm, a bestia, huele a huele a Latinoamérica. Qué pedo se fue la luz. Ahí está, gracias. Este. Yo creo que está bien bien. nomás se cayó esto, pero ahorita se recoge solito. Estás diciendo que cuando abres un cibercafé, ¿no está la computadora ahí armada, ¿Lista? What the fuck. Pues que usen la mía, ¿no? Mi PC. Nomás les pongo ahí un cronómetro. Bestia, ¿qué, qué tengo que hacer? Ok, tengo 2 mil dólares para emprender. Son las 4.42, 43, 40 Qué rápido pasa el tiempo cuando estás en la PC. Ya ven, banda. Tengan cuidado. Ah, mira. Vamos a limpiar, banda. Ayúdenme, ayúdenme. Después de haber ganado el Beat Saber, no, después de haber ganado el Fall Guys o el Beat Saber, consigue los 2 mil dólares para poder emprender. Y miren, todo un exitazo, gente no, ¡Hombre! No tengo ganancias, no tengo nada, no he empezado a trabajar Y es mi primer día, cerrado, abierto Oye, espérenme tantito Estás apagón Ya me morí de hambre, ya hay goteras en la casa, loco ¡Vieja, qué estás haciendo! Pon, pon baldes, mira, aquí está esto Pero muévete, haz algo, por favor me estoy mojando todo, y tú también Y no de la buena manera A ver, si compro esta de 400 Me van a quedar aproximadamente 2.600 Pero va a estar potente, ¿No? A ver, compro un ratón con luces para impresionar Para que vaya más rápido Y compro una... La silla... Creo que silla no vamos a comprar Tenemos 930 todavía Escritorio no necesitamos Pero, a ver, ¿dónde está la pantalla? No, no hay pantalla, ¿verdad? Ay, no mames, puedo comprar un piso ¡A <risa> huevo! Me tanto ver piso, ahora quiero comprar piso Es que, güey, hace ratito, hace nada, vi Espera ¿Y qué ¿Qué? qué, qué acabo de gastar mi dinero? <risa> ¿Qué es esto? ¿My coffee? ¿En qué acabo de gastar mi dinero? Bueno... Ah. ¡Rayos! Eh... Creo que ya estamos en bancarrota, banda. <risa> ¡Ah, mejoré, el mío! ¡Mejoré mi computadora! No manches, mejoré mi computador Bueno, entonces voy a comprar algo barato acá. No mames, está haciendo un hot tub Ey, síganme en en, en, en, mi, en mis redes sociales Bestia, imagínate estar Alguien está haciendo un hot tub así Y de repente alguien se queda fuera viendo Con permiso, con permiso, con permiso Muchas gracias, muchas gracias Me estoy mojando, me estoy mojando Buenas, compañero Oye, tiene monitores Y old monitor a 120, loco Ah, no mames 500, 520 Podemos emprender con eso, güey Solo tiene un monitor viejo Todo robado, pa Curle, curle, curle. De, tápalo, tápalo, tápalo con el cuerpo, tápalo con el cuerpo. ¡Uy! ¡Tápalo con el cuerpo! ¡Que no se moje! ¡Que no se moje! Bestia. Vamos a ponerla aquí. Muchas gracias. Ok, ahora vamos a pedir lo demás de Amazon. Digo, de Amazon. Ándale. Anda, He empezado, ahora sí, mi negocio. Soy ingeniero en sistemas. Acabo de empezar mi negocio. Ya tengo mi primera PC. Zibr. Sí, la cabezón. ¡Ey! Oh, ¡Mi cliente! ¡Mi primer cliente! Primero tengo que completar la configuración. Peticiones. Aprobada. Tres horas Anda, ¿cómo le va? muchacho Está muy buena la PC, ¿no? Se mira ¡Oh, la bestia! ¡Ey! Pensé que Ah, pensé que era jugador de, de GTA ¡Oh! ¿Me vas a pagar? ¡No! ¡Mi pago! ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Mi pago! ¡Lo siento! amada ¡Oh, mía! ¡Con permiso! Tengo que ir por el pago Es que me, me desmayé ¡Nadie le va a cobrar! ¡No! ¡Págame! ¡Me sentí tu dinero, loco! ¡Págame, por favor! Dime que estás aquí, por favor Madre Santa, me robó, loco. Bueno, me robó. No pagó, güey. ¿Eres amigo del otro vato? Oye, no me va a pagar porque tenía como dos o tres horas, güey. Y... ¿No lo conoces? Ya, qué rápido, güey. Ey ey ey ey, ey, ey, ey, ey. ey, ¿a dónde vas sin pagar, loco? El mismo, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí vas a pagar, amigo Sin límite, tómala. Hombre, úsalo lo que quieras. ¿Se siente mal? ¿Que vio algo malo? Se asquió. Ey loco, sin sí, límite te voy a dar esta, es el de Java Walkies, bailarín el vato ¿qué, qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿quieres más? ¿más tiempo? claro, sin límite como quieras, ¿con que me pagues? ¡no, no, no! ¡se quema! ¡se quema! ¡Se quema! ¿qué hiciste, güey? ¿qué estabas viendo? ¿qué estabas viendo? Es una PC humilde, loco Es una PC de gobierno, ¿qué te pasa? No puedes abrir ahí el, el GTA V Es una PC de gobierno La lata era para, para, para uy uy uy uy Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se fue, loco Ey hey, hey, uh... Ya me pagó oh. ¡No! Ah. ¡Au! ¡No, no, no! no, no. ¿Qué no, pedo? ¿Qué pedo? ¡Ahí está! ¡Oh, la vez! Estaba bien 93. Oh, ¡Hombre! ¡Le saqué 100 dólares al vato! Porque eso se llama simulador de cibercafé. Esto pasa en los cibercafés en la vida real. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué muchachos! Bailo, usted? Bro. 79 dólares. Ya, listo. Vámonos a... Vamos a cerrar, no, vamos a cerrar, ahí está A la casa, muchachos, vamos a ir a comprar ¿Cómo la apago? Tengo que apagar la luz, ¿no? Porque si no, me cobran más caro Ahorita ahorita hablo con usted, Espérame, es que quiero ir a comprar comida para la casa ¡Ah, la madre, otra vez! No le calculo, güey Cuando dejo de comer un ratito, siento mal y me desmayo en la calle Hola, hola, hola, ey, disculpe, perdón, tengo que checar la temperatura Anda cálido, eh No creo que esté enfermo, pero anda cálido Eh, buenos días, señor, ¿cómo anda? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? Oh, oh. Aquí limpiando, chambeando como siempre emprendedora. ¡No manches! ¿Qué? Le limpio tantito por si necesitan oh, hey. 19 dólares por un minuto, güey Muchas gracias, venga cuando quiera, venga cuando quiera Ahí está, ya, ya limpié el porno Estaba viendo hentai, güey No lo culpo, no lo culpo A mí no me cacharon nunca, pero no lo culpo A la vez ¡Ay! ¡No! ¡Otra vez! ¿Qué estás viendo? Oye, ¿ese cómo se llama? And on fire, mijo And on fire we... No mames ¿Qué es esto? ¿Qué tiene la cabeza? Es un bot no, Muchachos Queda confirmado Que estamos rodeados de bots Que las manos las tienes arriba, güey O sea, no hay pedo Si quieres agarrate tantito Nomás te cubro Espérate. ¡No! ¡No! Primero, 30 minutos. ¿Quieres más tiempo? Gracias. Espérate por pagarme. ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Oye, tú apunta más para allá, güey. Se te está quemando tu compañero. La clienta anterior pues andaba viendo cosas con y se prendió esa madre. ¡Hola, buenas! ¡No! ¡Eh, hey, no! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡Ya lo voy a encender. bueno ¡Uy! Oh, CJ, no ¡Hola, Sí, ¡CJ! ¿Qué pedo, güey? ¿Te molestaste de que no recibiera tu dinero? ¡No manches! Lo siento, no puedo recibirlo Me dijeron que viniera a este lugar Una hora libre No mames ¿Cómo que una hora libre? Tú pudiste ser mi clienta Ella pudo haber sido mi clienta, güey Pero se me fue la luz Está bonito tu... tu... Está bonito tu ciber Un bonito suceder amigo, nos vemos, gracias. No, sigue, CJ, CJ, por favor. No te voy a cobrar, amigo. Ya, somos compas, güey. Nomás le usaste un ratito, güey. Y es más, te perdono lo que le hiciste a la PC. La verdad, estaba bien feo acomodado, güey. Me di cuenta cuando me dijiste. Cuando... Entiendo tus intenciones, güey. Entiendo tus intenciones. Al chile las entiendo, güey. Sé que tiraste todo para que reacomodara, güey. Que sabías que no me iba a enojar contigo porque somos amigos, güey. Y porque sabías que hacía falta, güey. Hacía falta que, que, que, que reacomodara todo, güey. Muchas gracias. Pero no puedo aceptar tu dinero, güey. Ya, en serio. Voy a ir comprando una PC. Ya tengo un no monitor. Digo que puedo ir por un buen case De unos... Es que no me va a alcanzar, loco Luego, un teclado También normalón, de unos 200 Y luego, un mouse También normalón, de unos 120 Con esto ponemos la siguiente Vamos a comprar este de 600 Vamos a ver qué tanto renta ¡A la bestia, loco! ¡Tremendo gameplay que se está haciendo! Me recuerdas al ninja, pero en vez de Azul, amarillo, ¿eh? míralo! Construye por aquí, hace un... Oh, ya me llegó, ya me llegó el paquete A la bestia No está muy sucio No se puede limpiar Mañana, antes de abrir, escaneamos rápido Vamos a apagar esto Amigo, ya está cerrado, loco Se sí cerré, ¿verdad? Ah, ok, el vato. Ey, güey, te dije que estaba cerrado Ey Ey, pero, pero, eh! Hey. Se quiso llevar mi mouse, gente Uy, este man tiene cara de ladrón Este man tiene cara de ladrón Voy a dar con el bate Eso, eso, tres, dos Uno Órale, perro Muchas gracias, muchas gracias oh, Creo que no es esa clase de club ¿Hay alguien tirado aquí? Eh con permiso, ¿dónde puedo pedir una bebida? Quería relajarme un poco, nada más Baile privado por cuánto? ¿200? De que tuviera dinero, loco? No, hombre eh, Yo creo que mejor vengo en otro momento Tengo cosas que hacer y se me está acabando la energía Bueno, se puede jugar BR Ahorita no lo tengo, mijo Ahorita no lo tengo Pero ahí al rato, al rato, al rato lo vamos a obtener, mijo Y no, hombre, va a estar bien, va a estar muy bien, eh Hijo de su chingada madre Toreto no... No CJ, por favor CJ No metas dinero nada más ahí Porque me quieres pagar CJ Por favor Sí, ve Pero él sigue obstinado en quererme pagar Amigo, no te voy a recibir el dinero Por favor Cómprate algo, güey Una hamburguesa, un hot dog Ya están, de con hot dogs, güey Pero por favor, no te voy a pagar digo, no, no voy a recibir tu dinero Buenas, está Carmen por aquí Carmen, buenas Carmen Hola Buenas, no he visto a Carmen Buenas, no ha visto a Carmen Oigan, no has visto a Carmen ¿Me, Ya me está dando sueño Chingado, chingado Ya me está dando sueño No llego, no llego Sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! Ah, Carmen, estabas aquí y te fui a buscar a tu trabajo porque no te vi hace rato. Buenas noches, Carmen. <música>